Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No me lo van a creer, pero mi canal ya está monetizando después de años de tenerlo. Este canal tiene más de 3 años y hasta ahora ni siquiera soñaba con poder monetizarlo porque no. Nope. Simplemente no tenía ni la audiencia ni. ¡Ay, Dios mío, qué estoy haciendo! ¿Qué estoy haciendo? Ah, por estar hablando paja, me mataron, pero no importa. Lo que quiero es compartirles cómo fue que llegué a este punto Así que si les interesa por favor quédense conmigo Muy bien, como gamer, eh, bueno como pueden ver soy una pega de chorizo Juego por diversión, me matan mucho, eh, generalmente no gano nada No soy un pro player para nada Pero me gusta, me entretiene, me divierte Así que, eh, hey, aquí estamos haciéndolo eh, Inicié con videos ...que eran bastante malitos, traté de hacer como una especie de noticiero... ...le llamé el noticiero dominguero... ...y daba así como... Like, ...noticias de videojuegos, lanzamientos, cositas así... ...pero no resultó muy bien... ...porque... Eh, casi nadie me veía, yo me expresaba muy mal... ...la poca gente que me veía me decían de que no entendía lo que yo estaba diciendo... ...entonces era bastante curioso... ...entonces me dije, bueno, vamos a dejarlo de lado por un tiempo... Y de ahí empecé a tener como un poco problemas de sueño Entonces me dio por buscar videos de ASMR, videos de, de música relajante para dormir y toda esta cuestión Y dije, bueno, ya que estoy haciendo mis selecciones mis para poder dormir Voy a compartirlas con la gente a ver qué pasa Y por eso es que me hice videos de, de no sé, de Dragon Ball, de The Legend of Zelda Y varios así que me sirvieron bastante para relajarme para dormir y sé que a muchas personas les ha ayudado a estudiar también a trabajar entonces hice una serie de videos como estos, también vi que a la gente les gustaba entonces eh, me dediqué a hacerlos, ya después otra vez me volví <coughs> y dije bueno no voy a dejar esto de lado y lo, lo que hice fue subir oh, gameplays, Luego subí unos videos como haciendo como análisis cortos, otros videos tipo... Eh, más que todo como críticas a videojuegos Y resulta que la crítica de Last of Us 2 eh, se fue arriba Y empecé a ganar audiencia, mucha gente empezó a visitar mi canal Les gustaba mi manera de opinar, mi contenido Entonces, hey, aprovechando el empuje Oh rayos, aprovechando el empuje hice más videos y traté de buscar consejo de otras personas para ver cómo podía hacer para mejorar un poquito mi contenido. Así que bueno, cambié miniaturas, añadí títulos diferentes que igual reflejaran el contenido y... Pues nada, poco a poco se fue logrando, cada vez se sumaba más personas, cada vez se sumaba más, y ahora tengo como mil suscriptores, tal vez un poquito más, gente que ha confiado en mí, que le ha gustado compartir conmigo, a veces no comparten mi opinión, pero eso está bien, es, es bonito el poder compartir con, con todas las personas, aunque tengamos opiniones distintas, eso para mí me parece enriquecedor y ya vi que en este partida no estoy jugando nada bien pero lo que me interesa es poder compartirles esos consejos así que, eh, bueno, yo le diría a la gente que está empezando que al igual que yo, ha dejado el canal botado más de una vez que lo retome, que haga algún contenido que le guste o sea, tiene que ser algo que le guste si pensás en, en contenido para hacer plata, uf, ya estamos jodidos porque hay gente, hay mucha gente haciendo contenido por plata eh, en mi caso como les digo nació de una necesidad los videos de, de música para dormir por ahí salió uno contándome una estrategia que inventó este, Romuald Holmes un CEO, que era hacer videos largos para que la gente aumentara la retención de audiencia y que la gente se quedara y yo mira, funcionó, porque con los videos que yo haya subido, eso funcionó eh, también eh, les diría que que busquen la manera de mejorar un poquito lo que son las miniaturas, hay gente que que pone miniaturas que tal vez no reflejan lo que se está hablando, lo que se está jugando ahí. Y hay varias cositas, por ejemplo, a nadie le interesa ver jugando aquí al Paladins. Le pongo ese título y nadie se va a meter. Pero si les hablo de consejos para que los videos tengan más vistas, o les hablo de, de consejos para más armas o cosas así, la gente le va a interesar más. Eh, la cosa es ser sincero, no mentir O sea, dar una opinión sincera de, de lo que uno está haciendo Y sé que este momento ha sido desordenado Pero vamos a dar punto por punto Punto número uno, paciencia Paciencia y perseverancia A mí me ha tomado unos años que Podemos monetizar este canal Y no les voy a mentir, no estoy ganando absolutamente Nada, nada, nada, nada. Casi todos los videos este, tienen copyright <risa> Tienen entonces eh, es muy poco lo que gano sinceramente por por cada semana no me alcanza ni para el pan pero es bonito y ¿eh? saber que lo que uno hace lo que uno le gusta también tiene algún tiempo de, de remuneración eso es, es bastante es como motivación la verdad es como una motivación no sé en qué ir a parar este canal pero vale la pena intentarlo uh -huh. vamos vamos voy a tratar de concentrarme también aquí eh, entonces, mucha paciencia, mucha paciencia La verdad es que es cuestión de también estar probando Distinto contenido hasta que encontrarle el que se ajusta a uno Yo no puedo decir que he encontrado el mío Pero... Uy, bien, defendimos bien No puedo decir que he encontrado el mío propiamente Pero sé que a la gente le gusta la manera en la que Presento ciertos videos Entonces voy a seguir haciendo un poquito más de ese contenido Igual, haciendo lo que me gusta En el momento que me deje gustar, ya <ríe> Lo dejamos de lado el segundo consejo es eh, buscar un poquito de asesoría en el sentido de crear buenas miniaturas. Miren, hay infinidad de canales, hay canales muy buenos. El de Romo Iphones, el de Waco, Guaco creo que se llama un muchacho que sabe muchísimo de YouTube y él explica cosas muy buenas, muy buenísimas. Y así hay varios, eh, ayuda a YouTubers... Todos esos, Three, véanse en esos two. videos para aprender cómo se maneja YouTube, porque muchas veces uno cree que nada más subo el video y listo, ahí me ven la gente, ya soy el próximo Rubius, y no, no, no, eso tiene mucho trabajo, y llegar a ser el próximo Rubius está como muy, muy difícil, entonces, eh sí, qué hice, qué eh, hice, oh, rayos, qué pasó aquí, pero qué pasó, ah, bueno, entonces pulir eso, las miniaturas, porque vean eh, una miniatura bonita hace que la gente entre, yo ahora me hice un bichito me hice un personaje eh, que me representa que es serio, que eh, es el que pongo en mis miniaturas y con algún fondo del juego del que voy a hablar o del tema del que voy a hablar y unas, una frase o algún título de ese mismo juego así ya la gente cuando ve mi video sabe de qué va a tratar, sabe quién es el que les va a estar hablando, que soy yo y esas cositas, eso va a ayudar. No hagan clipbay de ese que ponen a una chica voluptuosa porque no, no, no tiene ningún sentido. Cuando entren al video se van a decepcionar y la gente se va a ir. Uno tiene, yo siento que en esto hay que ser muy sincero. Uy, qué bien. Logramos el objetivo. Y sí, con los títulos igual. O sea, esos títulos como... Hice tal cosa, termina mal. Eso, Ley, la verdad es que hay muchos videos ya de gente gente grande que hace este tipo de cosas y le va bien, pero eso no garantiza que a uno le va a ir bien. Yo creo que es mejor decirle, no sé, si es un tutorial de cómo comprar pcn Cards, decir que es un tutorial. Eh, si es un gameplay, es decir, es un gameplay de tal cosa, pero explicar, no sé, un poquito más, digamos. Por ejemplo, yo jugando para el gameplay de Paladins, eso no le dice nada a la gente. Cambió, no sé, baraja mortal o, no sé, una muerte loca y les voy contando una historia o algo. Algo así. Mira, yo les estoy contando cositas que yo probando que me han funcionado unas veces y otras veces no. Soy un canal, tengo un canal bastante pequeño, pero yo he llegado a una meta que muchos quieren llegar y por eso es que les estoy dando estos consejillos. Vean los metadatos. No sé si lo saben, pero la descripción, las etiquetas, en todo eso pongan siempre de lo que está tratando su video. Pongan, no sé si es de de Loasofas, pongan ahí de Loasofas, análisis, eh, crítica o si es una review o lo que sea, lo que sea, digamos que, que indique que es de eso para que la gente tenga claro, eh, no perdón la gente no, para que youtube tenga claro en las primeras horas de que va a tratar ese video y ayude a posicionarlo, a recomendarlo, eso es un tip buenísimo es más yo he cambiado los metadatos de videos viejos y me han, me han subido, me han, me han subido de, de posición así que se los dejo ahí y uy, uy, uy, uy, vamos a lograr esto otra cosita, eh, el audio el audio, eso, bueno, hay, hay muchos videos sobre eso, pero el audio si pueden mejorarlo, ¿por qué? porque la gente bueno, ustedes ¿están, están viendo que mi gameplay es, es no es muy bueno pero tal vez escuchan mi voz y entienden lo que les digo, entonces eso es muy importante porque si, y puede ser el gameplay más hermoso del mundo, pero si no se entiende nada de lo que estoy diciendo, ustedes se van a aburrir, es que no entiendo nada, es incómodo, a veces incluso es preferible un, un mal video pero un buen audio que un buen eh, que un buen video y un mal audio, porque es demasiado tedioso. Cuando alguien me está hablando y no le entiendo nada, nada, nada. También traten de mejorar lo que es su dicción, lo que están hablando. Yo antes hablaba así como, no se entendía nada. Oh rayos, right, sacamos el push. O oh, hay canales que entran y, hey, shit, ahí estamos hablando? Y no", y no se les entiende, pero nada. Entonces, eh, tratar eso. Yo utilizo un español muy neutro, tratando de hacerlo lo más neutro posible porque sé que me ve gente de México, de España, de Panamá, de Perú, de, de muchos lados. Pero yo soy de Costa Rica. Además, yo, Por ejemplo, la R yo no la pronuncio así en la vida real. Es Costa Rica, es perro, cosas así. No digo perro, no digo cosas... Pero bueno, son cosillas que uno trata de ir mejorando para que la gente pueda entenderle y hacer las cosas bien. Otra cosa que les puedo decir es echarle ganas, echarle ganas, dedicarle el ratito ahí para grabar, para preparar bien el video y disfrutarlo. O sea, no piensen en la plata, eso es mi mayor consejo: no piensen en la plata. Si está haciendo videos por necesidad, pues uff, o sea, lo entiendo, pero esto no, no, no premia tanto el esfuerzo. Sinceramente, un video en el que yo gasto 5 horas no me monetiza absolutamente nada pero es que es nada, o sea es una es poquísimo pero si lo hacen por diversión, ustedes están aprendiendo ya después están en un trabajo pueden mostrar ciertas habilidades este, yo como le comento a mucha gente yo tengo un trabajito entonces eh, gracias a, a esto he podido mejorar algunas cosas en él y, y eso es lo bonito vamos a aprender, aprender, háganlo por aprender por mejorar a, a aprender a comunicarse y van a ver que las cosas van a ir bien Uy, vamos por favor equipo Y sí, eh, si alguien quiere que ya haga un video serio, bien estructurado Hablando sobre este tema, con todo gusto lo voy a hacer Si tienen alguna duda, estoy aquí para responderla Vean, yo no les voy a vender nada No me interesa ganar dinero enseñando a la gente a cómo funciona YouTube Porque, eh, miren, todo lo que les estoy explicando YouTube lo enseña eh, Así que cursos para YouTube y todo eso, bueno o sea, está bueno, hay gente que, que le facilita la información a uno un montón, pero toda esta información está gratuita, o sea, ustedes no deberían tener que pagar nada por eso. Y igual, si yo les puedo explicar algo y les puedo contribuir, o hay otros canales, como les digo, el, que enseñan muchas cosas eh, y de forma gratuita, aprovechenlo, aprovechenlo, porque eso, eso les va a traer. Más conocimiento de la plataforma y van a entender el por qué algunas cosas no están funcionando tan bien. Hay videos que no posicionen simplemente porque hey, nadie va a entrar por ese tiquete tan fea. Ay, señor, perdimos, perdimos este. Entonces, tenganlo en cuenta. Tengan estas cosillas en cuenta. A ver, yo tengo tres años de estar acá y hubo un co un, una persona en los comentarios que se estaba burlando de mí, que me decía, jaja, ja, ja, por eso tienes tantos suscriptores, Yo creo que tenía como 600 o como 100 o algo así. Y se estaba burlando de mí una persona que no tiene ni un solo suscriptor ni no ha subido ni un solo video. Entonces me dijo, bueno, ¿qué es peor? Yo que lo estoy intentando, que estoy dando lo mejor de mí, compartiendo lo que me gusta. O esa persona que solo está ahí sentada criticando. Y sin hacer nada, porque no, su, no, o sea, no tiene canal, es solo un usuario que se mete a comentar. Y yo soy muy respetuoso de los comentarios, pero ahí, ya cuando es burla y esas cosas, no, chao, yo no participo en eso. Entonces, ténganlo en cuenta, haters, gente que los va a querer desanimar hay un montón. Pero también hay gente muy buena, que en los comentarios siempre van a estar ahí para echar ánimos, para decir, mira, me gusta cómo hiciste esto, te sugiero otra cosa, igual yo. No tengo casi nunca tiempo para colaboraciones ni nada de eso. Ahí le he quedado mal a un amigo de Guatemala que ha querido colaborar conmigo y no ha podido. Pero es eso, digamos, tratar de apoyarnos. A tratar de apoyarnos lo, de la mejor manera posible. Así que aquí estoy. Si me dejan un comentario, yo de seguro voy a tratar de responderles. Voy a estar haciendo gameplays así libres y hablando de, de estos temas que tal vez pueden interesar a la gente, ahí disculpen que no esté tan bien estructurado, como les digo es algo muy random, algo que me acaba de salir y pues nada espero que, que les guste bastante, ahora voy a concentrarme un poco a ver si logramos detener esto porque porque si no vamos a perder y la cosa va a estar muy mal y no quiero que mi equipo pierda ustedes han visto, no sé si han visto mis gameplays de Paladins, pero generalmente no nos va a seguir mal hoy estoy bastante distraído Uyyy uy. Rayos. rayos, Rayos, Rayos Pero me alegra digamos que este gato haya podido compartir esas cosas eh, Hay muchos detallitos que les puedo ir ayudando Así que, si alguno quiere esa información, con gusto se las voy a compartir. Creo que la próxima vez voy a meterme a GTA y me voy a poner a conducir tranquilamente mientras hablo. Porque ya hay que jugar y hablar, no, me va, no se me da tan bien. Pero bueno, logramos de defender. Y ahora sí, viene la parte decisiva. Podremos remontar, podremos recuperar esta, esa ola de victorias que veníamos, o, que veníamos teniendo. Okay. Vamos a poner aquí un poquito de emoción Vamos a ponerles aquí un rugido Que por cierto, como ya les he dicho No me gusta para nada no poder usar Mi Ayo seconds. en tercera persona O sea, un personaje tan bonito Y no se puede apreciar Pero bueno, lo que hay Por si tienen alguna duda del por qué no juego en directo o si alguien interesa, es porque mi conexión es relativamente mala y vean lo que está pasando ¿vieron? entonces, se me hace muy difícil jugar hacer algún tipo de streaming es casi imposible para mí así que que bueno, ahí comprenderán ya cuando tengo internet internet decente con mucho gusto estaré haciendo streamings y compartiendo ya directamente con toda la gente he hecho intentos en la Play eh, también he hecho intentos por aquí Pero no, no, no sale tan bueno, no sale bien Bueno, también es que en aquel tiempo No tenía tanta audiencia Como ahorita, digamos Uy, musiquita épica Musiquita épica Vamos oh, muchachos, vamos a ganar Te curo, te curo, te curo Ay, Uy, uy, uy Ay. Vamos equipo Si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede Vamos equipo. Uf, estoy nervioso. Este juego, esta partida ha estado interesante. Estaba hablando con ustedes. Y creí que la íbamos a perder. Y no, no, no. Sí, sí es algo posible. Bien. Bien, lo logramos. Lo logramos, y bueno, yo me voy a celebrar con un cafecito, y espero que este video les haya gustado, que les sea de bastante utilidad, en serio, de corazón, si puedo ayudarles en algo, dejen en los comentarios cualquier duda, si no les contesto directamente, ustedes saben que siempre les voy a tratar de contestar uno por uno, pero si no lo logro hacer, en el próximo video voy a estar respondiendo esas preguntas, no olviden suscribirse, no olviden... Eh, darle me gusta, compartir este video si, si quieren compartirlo con alguien y nos vemos la próxima.